Te vi, no olvidaré, esos ojos al amanecer, junto a ti seré feliz, y esa historia ya no tendrá un fin, mi enamoraste opinaste bien, con esa mirada que venía hacia mí, todo se nulo al verte sonreír, eras tan hermosa y no era para ti, me gustaría ser de rey. Tu sonrisa fuera por mí con una lágrima te digo así, no digas que no, ay baby please, oh wow, oh, wow, oh, oh. me gustaría estar con vos, wow, oh, wow, oh, oh, oh, oh. viendo tus ojitos brillar con amor, wow. Oh, Viejito a tu lado amor, oh, oh, me gustaría estar con vos, wow, wow viendo tus ojitos, picha con amor, wow, wow tenerte conmigo hasta que salga el sol, hacerme viejito a tu lado, amor ojito, brillar con el sol, decirte te quiero, al oído amor, sintiendo un te amo en mi corazón, es muy doloroso, y no puedo evitar, todo este dolor que no me deja estar, sin la cara, y decirte mi amor, te amo con locura, y con wow, wow, wow, me gustaría estar con vos, Soy todo